Solido NAC, Solido NAC, Greva, Gendes, Su en parte de Censaletes, Gustío VI. Es mi comida, mi grande AC, allá a ti, que río Sará, lautada, esta mendial de dispa-satus, a Vamos a hacer los a gente, vamos a luchar con determinación, con ambición, pero también con ilusión, porque estamos haciendo algo grande, porque vamos a conseguirlo. Ánimo, esta urrea, lo